rota, injusta, ¿no? Este... sabemos que, que dejamos todo en la cancha, pero necesitamos algo más, quedan dos bloques de 45 minutos. La gente, como ha pasado con Toluca y con Pachuca, va, apoya, se brinda, están conscientes de que no hemos llegado al objetivo. A veces se celebra antes las cosas. Y a veces y te pierdes. Y vamos a ir a seguramente vamos a salir a buscar allá ah, de la propuesta de Cruz Azul, pero siempre creyendo en lo, lo que nosotros realizamos mmm, y en nuestros futbolistas. Pero vamos a buscar la, la victoria desde el minuto uno. La... Eh, sabemos que con un error, con un descuido, eh, la curamos. Y sí, fue en fantasmas, este, Qué mal por ello. Estoy seguro que esta no la van a dejar escapar. Lo que ha pasado con, con la institución, con el club, eh, eso es pasado. Y vamos a ser campeones. De Álvaro Dávila van a ser campeones. Bienvenidos, bien todos. Ustedes, el partido de vuelta de la final del torneo Guardianes 2021 se lleva al cabo este día. Cruz azul contra Santos en el estadio azteca y una nación celeste está a la expectativa de la gloria de su equipo o de otro fracaso evidentemente. Hay alegría, hay ilusión, hay esperanza, también hay temor porque así lo hemos ...registrado a través de encuestas y sondeos... ...así que hoy, hoy Cruz Azul... ...señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes... ...a la mesa más poderosa del baloncesto de mexicano... su fútbol picante... ...hoy Cruz Azul será el campeón del fútbol mexicano... ...y hoy Cruz Azul registrará otra Cruz Azuleada... ...a lo largo de su historia... ...no tiene excusas... ...parece que es la final más fácil en teoría para ganar... ...ya tiene la ventaja de uno por cero... No está su padre y verdugo América, no está el campeón León, no está el llamado equipo de la década Tigres, no está un plantel caro como Rayados, no están siquiera los huertudos Pumas que les eliminaron el torneo pasado. Ya no está, ya no está la corrupción, la putrefacción, la decrepitud de los Billys, los Bigs y los predis todos aquellos malitos que cada vez más están próximos por una cuestión natural cercanos a la muerte. Y además el récord el récord que tienen con Fernando Hernández la máquina es positivo. Sin embargo, todas esas condiciones positivas son precisamente los ingredientes. ...que se requieren para una histórica Cruz Azuleada. Santos no es el favorito, nadie en la conversación nacional habla de Santos necesariamente... ...así que Santos no tiene absolutamente nada que perder. Y hay otro factor, hay otro factor, hay 40% de probabilidades de lluvia. Se pronostican lluvias, sobre todo al sur de la Ciudad de México. Y cuando llueve, los recuerdos para Cruz Azul en finales son, son tormentosos precisamente... Son finales que se le complican incluso a hombres históricos de nuestro balompié. Las finales no necesariamente son lo mejor que ha disputado JJ Corona. Hablo de liga específicamente. En Juegos Olímpicos ni siquiera Brasil le llegó. Pero el profesor Mario Carrillo sabe lo que es destrozar a José de Jesús Corona cuando se enfrentó su América a sus tecos. Un JJ Corona que en 2018 se equivocó en un pase con Marconi que intercepta a la América. Un JJ Corona junto del Catita Domínguez que en un segundo tiempo se equivocó terriblemente también para que Monterrey a la postre fuera el campeón del fútbol mexicano. Así que hay muchas cosas positivas para que Cruz Azul sea campeón. Mismas cosas positivas que son los ingredientes de la Cruz Azuleada. Pura gente de fútbol tengo aquí. Pura gente de fútbol, técnicos y exjugadores, por supuesto, están con nosotros. Rafael Puente, el profesor Mario Carrillo, Jared Borgetti que además jugó para las dos instituciones, y José Luis Sánchez, Olá, Señores, buenas noches, un abrazo para todos ustedes. Profesor Mario Carrillo, sí. tengo inmediatamente preguntas para usted. Sí. Inmediatamente. Cruz Azul, ¿a poseer el balón o a dárselo a Santos? Se lo da a Santos, sin duda. Primero, saludo a mis compañeros, Jaret, Chelis, Rafa Puente, y por supuesto a ti. Cruz Azul, yo creo que va... Si sí, hará cambios, pero la pelota y la iniciativa se la va a dar a Santos, sin duda, buscará el error, la equivocación y el contragolpe. ¿Eso me quiere decir que jugaría las transiciones de latigazos largos de contragolpe, profesor Mario Carrillo? Es, sí, señor, es correcto. Eh, siempre va a buscar su línea de seis con tres volantes defensivos, tal vez seis y dos y dos delanteros, los regresos van a ser puntuales, altísima concentración, muy bien, eh, como dice Juan Reynoso, encapsulado, invitando a pensar al rival. Y el invitar a pensar al rival es lo más difícil que, que le ha pasado a todos los equipos de fútbol mexicano que han querido ganarle a Cruz Azul, que se ven eh, contragolpeados y derrotados. José Luis Sánchez, buenas tardes. Si Cruz Azul le da el balón, que es una retórica, pero que bueno, entenderíamos que en gran parte del partido le da el balón a Santos, ¿esto es peligroso o es benéfico para Cruz Azul? Lo ha demostrado que es, es benéfico en cuanto lo quiere llevar así, siempre y cuando tenga en su línea de adelante este, este Yutumi Rivero, porque entonces pone a cinco en el medio campo y solamente el cabeza adelante. Luego escuché, en otro programa, escuché a León Lecanda y que no que va Orbelín, y que va Orbe y que va Alvarado, y ya si va Orbelín y va Alvarado, ya como que esto de entregar el balón ya no es ya no es tan tan como la ida. Sí, ojalá tengamos tiempo para que el público se entere, no para que nosotros nos enteremos cada o sea, cada quien que, que piense lo que quiere. Que Mario uh -huh. Carrillo nos diga, que Mario Carrillo nos diga qué es la no profundidad de Cruz Azul y qué es la no profundidad de Santos. No en el afán de cuestionarlo en el afán de que explique al público porque en varias ocasiones ha dicho que Cruz Azul no es profundo y que Santos tampoco es profundo Ok, profesor Mario Carrillo nos explica por favor Claro, con gusto Primero, Cruz Azul juega al contragolpe la mayoría de, como todo el mundo lo sabe la mayoría de los goles son eh, a base de empujones, centros como puede el generar profundidad es lo que tiene que hacer Santos hoy, es eh, buscar, sacar a los volantes del centro, abrir la cancha, distraer, buscar las espaldas de los volantes, eh, buscar con movimientos, sacar lo más importante, atacar a sus cuatro defensas y sacar a sus volantes defensivos. Para eso necesitas... Eh, toques de precisión, salida con pelota dominada y un gran sistema de trabajo para hacer esos espacios y no generar puros hoyazos y pelotazos que van a ser eh, pan comido para los defensores centrales de Cruz Azul o para Corona. Eso es ser un equipo profundo. Cruz Azul eh, no se ha visto en la necesidad de hacer esos movimientos porque siempre se pertrecha atrás hasta los minutos 65 y 70 y juega uh -huh. el contragolpe cuando Hablo ha querido hacer jugadas de gol eh, perdóname no tienen la precisión para ser profundos pero ser lo más explícito eh, ¿te, lo, te, lo, te quedó claro chelis o tienes algo que refutar no, al no no no no no no no no yo simplemente para que la gente entienda cuando sí. se habla de profundidad ¿A qué se está refiriendo el señor Carrillo? Luego ya cada persona de los que estamos reunidos que hablamos para la gente, no para nosotros, sí. este, ya que piense lo que quiere, hijo. Pero está bien llegar al y último mucha, cuarto de mucha, cancha. Constantemente, y muchas gracias. ¿no? No, y muy muchas bien. gracias. Muy, muy muchas bien, gracias. Jaren Borghetti dice el profesor Mario Carrillo que Cruz Azul estaría dando la pelota a Santos. ¿Tú crees que sea así, que sea lo mejor para Cruz Azul y lo mejor también para Santos? Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafa eh, Chelis apelo, un fuerte abrazo para todos eh, Santos tiene que salir a hacer lo suyo, claro, se tiene que preocupar por, por el equipo, en la manera en cómo va a estar parado este, eh, esta alineación o este parado que mandó en el partido de ida eh, poniendo a Orbelín y poniendo a Alvarado obviamente que, que es muy diferente en el sentido de que no tienen la, la, la misma parte o la misma vocación de defender a Alvarado ni a Orbelín que lo que podrían tener los otros dos que puedan salir a la entrada de estos dos, que podría ser Jorge Otún y, y Rivero. Así es que eso creo que le ayudaría mucho a Santos, porque por los costados, con la velocidad que tienen entre Otero, eh, Preciado, eh, Campos y Orrantia, podrían hacer un poquito más de daño. Así es que veremos qué tan claros pueden, hacer, pueden ser en la parte de arriba. Aunque, pues escuchando lo que tu monólogo pues me queda claro que que realmente para ti Santos es absolutamente nada porque es, que es lo más fácil es que vamos a ver yo creo que eh, pero al mismo tiempo Jared, los, todas las veces que pero Santos el mismo ha llegado tiempo, una Jared final ninguna, a vez, ha ha sido, para que sea ninguna vez ha para sido eh, favorito y aún así qué bueno que es final bueno no favorito. Y otras, otras tantas perdidas. No es mejor Jared que Santos Que les gusta no a la gente favorito. o a personas como tú siempre engrandecer a, y hablar de los grandes y los grandes, pero hay otros <risa> equipos que también poco a poco van haciendo lo suyo y, y van callando boca. Como, okay. como la tarde, hoy, en su entonces, en momento también puede hacer. no entiendo por qué dices que hoy, no está León, que no hoy. está. Monterrey o, nuestros Hoy tigres, Santos o sea, va a ser campeón? son mejores o tienen más cosas. Ni Monterrey tiene más títulos que Santos, así es que no entiendo por qué uh, uh, no está Monterrey. Así uh, uh, uh, es que está bien. No entonces, Canet Borghetti, ¿no? pero escúchame, es mejor que Santos no sea favorito. No hay presión sobre Santos. Los ingredientes están puestos también al mismo tiempo para que Santos sea campeón. Tú no consideras, porque lo has dicho en programas anteriores... Que Santos va a ser el campeón del fútbol mexicano A pesar de que tiene la marca de 1-0 Una marca que no dice nada eh. Es la quinta final que Cruz Azul llega con Un 1-0 de ventaja Y en el 50% de ha perdido las finales ¿No crees que Santos va a ser campeón? Porque no es favorito, además de que juega no no, de no, locales, no, no, No, no, no, no tiene nada que, que ver que sea favorito Pero es que tu monólogo Fue incitando a, a decir que Prácticamente Santos no es nada Porque no están todos los otros en Eso el lo interpretas este es al eh. único es el único el que le podía ganar, porque esta es la final más fácil que puede tener. ¿sí? Y no es la más fácil. Lo otro que, que dices, Corgetti no tienes más. No es aquel no, Santos del 2008. Ah, bueno, pregúntale, pregúntale a Reynoso, pregúntale a Reynoso los pobres si les, si les fue fácil. O ah, si les ha decidido fácil, ¿no? ¿no? les fue fácil, pero ganaron finalmente. Y Santos es un mal visitante. O sea, no, no. respondes lo que te pregunto. Hoy Yo respondo que lo que Santos te pregunto. A ser campeón? Ya te lo dije que sí, y lo he, lo he repetido. Muy bien. Rafael, el Guama Puente está con nosotros también. Rafa, saludos y buenas tardes. Para Hola ti, qué va a ser el campeón del fútbol mexicano o lo va a ser Santos? Eh, mira, siempre lo he dicho. Primero, un saludo para todos. Eh, los partidos hay que jugarlos y todos eh. los partidos son diferentes. Eh, respetando la opinión de mis compañeros, yo me atrevo a decir que la postura de Cruz Azul hoy va a ser otra. Va a ser otra. No dudo que juegue con dos delanteros, Cabecita y Jimenzo, Cabecita Uy. y Angulo, si, si es que se ha recuperado. No, no, no, espérame, vas a jugar de local, vas a jugar de local, tienes ventaja de un gol, pero enfrente tienes un equipo que todo el todo mundo lo descalificó en el partido de ida, diciendo que era inoperante, y ¿sabes que En 15 minutos tuvo tres jugadas de gol, ¿eh? una en un disparo de fuera del mudo Aguirre. Otra de Otero que le pegó de derecha Que por lo menos Pero no Otero, las metieron, que, Rafa Espérame, y después otra de Preciado Y se fue acomodando Cruz Azul Y les cayó el funcionamiento ¿Por qué? Porque copó la mitad De la cancha, Ajá. hubo dos jugadores Dos jugadores de Santos Que ojo, eh, es una final Yo creo que el favorito es Cruz Azul Y me okay. parece que se va a coronar Cruz Azul Pero ojo Santos tiene, aparte de los que ya mencioné tiene a Corriarán, que el otro día estuvo lejos del nivel que tiene y Valdés, que no apareció poco menos que nada y que es un jugador que con un poquito de desahogo, un poquito de claridad, la verdad tiene talento de sobra. A mí me parece que el partido va a ser muy diferente. En el caso de Cruz Azul, hijo, me parece sumamente riesgoso el sí. cederle la iniciativa porque si te hacen un gol corregir en el partido es diferente ¿eh? es diferente, o sea eh, los golpes y el antecedente de Cruz Azul si se le va por encima a Santos creo que le complicaría muchísimo el partido, Cruz Azul yo pienso que como local siendo mejor plantel que Santos sí. y teniendo la ventaja de un gol por cero tiene que ir a buscar hacerle el segundo lo más rápido posible o sea para ti sí tiene que proponer Rafa para mí, que, perdón? Para ti sí tiene que salir a proponer Cruz Azul. Ser el no, protagonista, tener la pelota. Está no, Aparte te voy a decir, tiene potencial para proponer. No debe de perder. Proponer, pero tiene Aunque potencial para, para, para proponer. Campeón, que no lo Los partidos que no salió a proponer, perdóname, pero lo sufrió bastante. ¿eh? Contra Santos, 15 minutos. Pero con Toluca el partido lo perdió. Por no ir a proponer. Por jugar diferente. Por alterar de alguna forma el El, el, el, el plantel. Y, y en Pachuca también, también vamos a ser sinceros, sufrió, ¿eh? Sí. O sea, recordando, recordando el partido, hubo dos, tres intervenciones de Corona estupendas y Ajá. hubo fallas, de falta de presión, de definición en los jugadores de Pachuca. Yo creo que con ese antecedente, si vas a jugar, perdóname de local, tu postura tiene que ser más agresiva. Eh, profesor Mario Carrillo. ¿Qué sí. sucedería en el caso de que Cruz Azul de que Cruz Azul sí salga a ofender a atacar, a tener el, el, el balón, ¿qué opinaría usted o cuál sería el panorama al respecto? El panorama es que tendríamos un partido abierto Ajá. Eh, de goles ahí sí podría generar más posibilidades de gol Santos, por supuesto Cruz Azul sería un partido muy agradable para todos ¿Y sí. Chelis no le cambiaría al, al, al partido? Y, y aparte, <risa> creo que si fuera así, yo difícilmente vi... Ah, gracias. Sí. Difícilmente vi a Cruz Azul eh, ir a buscar el partido muy pocas veces en la temporada. No creo que lo vaya a hacer hoy. Ok, pausa y venimos con más.